El problema actual es básicamente que sobran residuos. La acumulación de residuos genera efectos colaterales como grandes olores, lixiviación, contaminación de napas. Mucho mayor es el daño si queremos ese material fresco transportarlo o darle un uso agrícola inmediato aplicándoselo al suelo. Los productores necesitan un tiempo de gestión y de capacitación para comenzar con este nuevo proceso de elaborar la enmienda orgánica. En términos de agricultura, esto impacta mucho en, en el efecto de respetar eso para llegar a buenas prácticas agrícolas. INNOVO. Ideas en movimiento. Yo soy ingeniero agrónomo de formación. Tuve la posibilidad de hacer una maestría en horticultura y cuando estaba finalizando mis estudios, yo vi que gran cantidad de colegas estaban inclinando en aquel momento hacia una horticultura orgánica. He podido hacer mi desempeño en el INTA, que me ha brindado la posibilidad de poder llevar a cabo esta línea de investigación que tiene que ver con la agroecología hoy, estoy coordinando un programa a nivel nacional de agroecología. Tuvimos una convicción de que era necesario ingresar en los paradigmas de una nueva agricultura. Pero como también éramos pocos no podíamos dejar de actuar en lo operativo. Había que repensar los procesos, es decir, no solucionar solamente en base a la productividad y a los insumos. Se suman los intereses de las ciencias ambientales, las ciencias agronómicas, las ciencias sociales. Entonces hay un repensar de alguna forma acerca de la agronomía. en más de 500.000 toneladas en todo un partido. Un montón de residuos que tienen nutrientes, que tienen un potencial de convertirse en algo mejor. Pero la situación actual es que todavía no hemos conseguido desarrollar esa cadena asociada que es la de transformar los residuos orgánicos. Entonces hoy seguimos con una realidad de acarrear el material, en algunos casos hasta de quemarlo, o de volcarlo a lagunas y terminamos generando de esa cadena un problema de contaminación. Existen varias formas de tratar orgánicamente los residuos. O hacemos un proceso dinámico donde nos encargamos de inyectar oxígeno y humedad al sistema o hacemos un proceso estático en el cual no existe remoción. Este trabajo, en realidad, empezó ya hace más de 10 años. Me acuerdo que trabajábamos todos sobre procesos manuales que no estaban mecanizados, pero sí, esos primeros ensayos sirvieron para entender cómo era el proceso de estabilización en pilas que no superaban una tonelada de peso. Toda esa fase preparatoria de capacitación, de ensayos, de diseño de experimentos, de obtención de protocolos en laboratorio, de evaluación de la parte nutricional acerca de los diferentes materiales, diferente origen, fue un trabajo realmente muy interesante y muy incesante que hicimos repartido entre varios colegas. Se comenzaron los ensayos del prototipo local en base a materiales que se disponían también en, en la región. Entonces de ahí se pudo ver muchos aspectos relativos a las velocidades, la marcha de los tractores, el esfuerzo, los tiempos que se demoraban para hacer determinadas superficies. Fue como una batería inicial sobre lo cual se pudo hacer el diseño definitivo. En realidad Luciano había trabajado con un, un rotor de una máquina antigua que no era específica y había conseguido demostrar en esos experimentos de Ascasubis que, que sí, que la adaptación del proceso de remoción eh, para que la pilas tenga eh, tratamiento dinámico en la semana y se oxigene, era, era realmente viable y eso después en 2013-2014 para adelante llegó a que ya en el 2014 el prototipo estuviera disponible. Llamamos volteadora un poco en analogía a lo que se hacía antes, que como no existía una máquina, manualmente se volteaba toda la pila de un lugar para otro para provocar esa entrada de oxígeno. El material fresco, como lo vemos acá, ya sea de estiércoles o el material de residuos vegetales de por sí solo, no alcanzaría para poder tener un proceso adecuado. Entonces es necesario. ...favorecer la mezcla del material en las andanas de compra Conseguimos que el proceso se cumpla... ...y podamos en un periodo de cuatro a seis meses... ...en, en un clima templado como el nuestro... ...obtener ya el, el material... ...o la enmienda orgánica definitiva para su uso. Uso que puede ser como mejorador de suelo o uso que puede ser como sustrato para preparar eh, la cama de siembra de otras plantas. Me acuerdo que recorríamos con la camioneta íbamos a visitar diferentes productores que teníamos individualizados. Para ellos era una novedad porque la gente, los productores de aves estaban acostumbrados a recibir profesionales para el tratamiento de las áreas veterinarias, los problemas de salud de los animales pero nadie pensaba recibir una asistencia para cómo tratar lo que sobra de la actividad. Sabíamos que esto era una materia prima importante para la producción de abonos, pero también Detrás de eso se escondía toda una temática que tenía que ver con el reciclado y disminuir la contaminación. La máquina está soportada en base a estos principios de armar pilas de remoción dinámica. Dinámica es porque todas las semanas, cuando se mezclan o se arman las andanas, se interviene semanalmente hasta que vamos constatando la evolución de la temperatura y la humedad. Lo que permite es la entrada de oxígeno. Nosotros sabemos que el oxígeno es fundamental para el concurso de muchos microorganismos que si no, no se desarrollarían. Si estos microorganismos no se desarrollarían, la materia orgánica no se transformaría. Entonces, quien nos está, digamos, provocando ese efecto es realmente el rotor de la máquina al poder mover eso de manera uniforme. Un ejemplo por ahí muy análogo es lo que podemos saber con, cuando hacemos el pan, ¿no es cierto? Ponemos la harina, el agua, las levaduras y le damos movimiento y en función de eso el pan crece. Con el compost pasa de alguna manera algo semejante en el sentido que mezclamos los restos vegetales, los restos animales, humedecemos y con el movimiento y la uniformidad que conseguimos con el equipamiento es que realmente esa pila comienza a transformarse en lo que va a ser el futuro abono orgánico. En general las ventajas a favor de la remoción, que es lo que la máquina está artificialmente haciendo, es que podemos estabilizar el material más rápidamente y podemos conseguir una mayor calidad del producto terminado. Y tiene que ver mucho que ver también con la estrategia nueva para darle más salud y vida a los suelos. Y creo que la adaptación de la máquina como innovación vino a provocar una mejora muy grande en todo eso. Proceso unido a la toma de fuerza, su sistema hidráulico es lo que le permite la gran versatilidad que tiene en términos de capacidad operativa, de trabajo y de facilidad de mantenimiento. De igual forma en el que obtuvimos el fertilizante orgánico, queremos obtener una hortaliza, selga, remolacha, lechuga que también esté cultivada bajo el mismo sistema. Entonces lo que vemos en estos canteros es la conjunción de las dos cosas, ¿no es cierto? Es eh, la tierra abonada con el fertilizante orgánico, el plantín obtenida con el sustrato orgánico y su manifestación final y crecimiento a cosecha, que es lo que vemos en estos bloques de implementación acá en el AMBA. Hoy 2015 estamos con la máquina circulando en diferentes regiones. La máquina sin lugar a duda llegó a cubrir un gran eslabón y ahora a eso se van a ir acoplando nuevas cadenas de las empresas también que van desarrollando las máquinas distribuidoras. También es importante el desarrollo de emprendedores tecnológicos que vayan facilitando de alguna manera las formas operativas de utilizar estas estrategias de fertilización orgánica. Es muy vasto el campo de aplicación que existe en la actualidad en esas áreas donde el ambiente, la agronomía se integran y se van no superponiendo sino complementando. Los productores que son agroecológicos es bueno que de alguna manera busquen establecer grupos. Esto puede simplificar el camino porque el mismo hecho de aislarse con un sistema de producción diferente adentro de un gran contexto de agricultura convencional, a veces puede ser desalentador. La experimentación también en la agroecología está siendo redefinida. Es como que la punta de un iceberg donde sabemos que abajo todavía queda un montón de, de ciencia, conocimiento para emerger y florecer. Si también tenés una idea en desarrollo y buscas difundirla, comunícate y compartila a través de Construir TV.